Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues nada, en primer lugar decirte que estamos muy contentos de que estés con, con nosotros en el Observatorio de Innovación y e Emprendimiento de la Universidad de Isabel I y por supuesto muy agradecidos también y aunque prácticamente tú ya eres de la casa, pues siempre es un privilegio que saques un ratito para nosotros y escucharte hablar de emprendimiento y esta vez también pues hablar de, de educación emprendedora, ¿cómo lo veis? Nada, gracias a vosotros por, por contar siempre conmigo. Para el que no conozca a Joaquín, eh, Joaquín es Director de Desarrollo y Proyectos en multinacionales como Telefónica, Director de Desarrollo e Innovación en GFS Consulting Group, donde desarrolla labores de consultoría y formación en Experto de Innovación y Gestión de Conocimiento para compañías, nada más y nada menos, que, que igual no suenan, como puede ser Repsol, Moe Miguel, CNH2 o Asisa, entre muchas otras. Así que como podéis ver, pues bueno, es un privilegio contar con un experto como Joaquín, así que te lo agradecemos de nuevo. Bueno, Joaquín, pues para ir calentando, en primer lugar nos gustaría conocer eh, qué significa para ti emprender y por otro lado, qué es el emprendimiento, qué significa el emprendimiento. Pues para mí emprender, eh, pues no es todo, yo siempre, siempre lo comento, que yo empecé con seis años a, a montar negocios. Y siempre he estado aquí, lo que ocurre es que no tenía la, la suficiente formación y todavía no la tengo, pero bueno, voy, voy mejorando poco a poco. Entonces, para mí emprender, bueno, pues significa eh, tener una idea, un presentimiento, un concepto y querer llevarlo a término y, y entender que puedes ayudar a la gente. No es, eh, porque es muy importante que, que pensar que, que no trabajamos por, por dinero se trabaja por un propósito, quieres, quieres conseguir algo, no si consigues dinero, obviamente, fenomenal, pero no es el fin último. Muy bien, bueno, pues la siguiente pregunta que, que te queremos hacer, que creo que es muy interesante, principalmente pues, porque existe mucho debate acerca de ello y además pues, produce mucha confusión, es, eh, ¿el emprendedor es sinónimo de empresario? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Para mí no, para mí no, porque, eh, bien, si eres bueno emprendiendo, puede ser que termines montando una compañía y seas empresario. Pero el emprendimiento, eh, por ejemplo, se puede dar en la universidad. Vosotros que tenéis eh, siempre ese perfil emprendedor, siempre innovando, siempre buscando, sois emprendedores y no, no sois empresarios. Eh, bueno, ¿qué puede ser? Pues que fruto de... de de esta transición y de esas innovaciones, pues puede ser que inclusive que queráis montar una empresa y seáis empresarios, pero eh, el empresario, bueno, también lo que existe es un empresario que se si ha pasado por las fases de emprendimiento y termina de ser empresario, se aunan las dos cosas. Pero eh, empresario, tú montas un kiosco de, de golosinas y, y eres un gran empresario y con mucho éxito. Y emprendedor o heredas y bueno, pues eres empresario, emprendedor. Eh, bueno, pues realmente no, porque está muy bien, es decir, mantener un negocio hoy en día y, y con generaciones es fenomenal, pero tendrá que tener ese aporte de innovación para ser emprendedor. Yo creo que ha quedado bastante claro que emprendedor no es sinónimo de empresario. Muy no, bien. A mí no. Eh, ahora viene, podríamos decir, la pregunta del millón. Otra, otra cuestión que, que trae cola. Ya llevamos dos millones. ¿Crees que, <risa> Ya vamos por dos millones, exacto. ¿Crees que emprendedor nace...? ¿El emprendedor nace o se hace? Ambos. Yo nací, yo entiendo que nací emprendedor, he montado muchas cosas, he fracasado muchas veces y, y he, he aprendido muchísimo. Eso me ha permitido cada vez eh, obtener más éxitos que fracasos. Pero eh, hay mucha gente que, que nunca había eh, emprendido, ni, ni siquiera lo había pensado y ha sido algo sobrevenido y son unos grandes emprendedores y algunos, inclusive, empresarios. Muy bien, entonces... Se aprende, ¿eh? se aprende todo. Eh, me quedo con eso, con aprender. Creo que, que realmente... Ahora lo, lo vamos te lo voy a preguntar en la, en la siguiente cuestión, pero me quedo con ese concepto de aprender, de realmente tener el conocimiento para poder emprender. ¿vale? Entonces, eh, ahora que... que Sabemos que quizás que el emprendedor eh, se hace eh, una vez que tiene una experiencia y, y un conocimiento. ¿Tú cuáles crees que son los aspectos claves y valores o cualidades que consideras que, que todo emprendedor tiene que tener? Todo emprendedor, uy, qué difícil. Um, un propósito, como ya he dicho antes, que esto es lo que te va a definir... Eh, tu estrella polar, tu guía para que nunca te rindas, tienes que ser tremendamente automotivado porque eh, yo siempre recomiendo que se emprenda en compañía porque si no es, es un camino muy arduo y muy pesado y con muchos altibajos y algunas veces no te recuperas de, del bajón y, y muy disciplinado. Eh, además siempre lo digo en, en las conferencias que, que la disciplina es lo que te permite pasar de, de la idea del éxito, el, el trabajo constante, el no venirte abajo, el, el iterar constantemente, porque el emprendimiento de las cosas que tienes que aprender es que no, no, bueno, a mí no me gusta el método tradicional, de tengo una idea y creo un proyecto y a ver qué tal va, sino que hay que probar mucho, hay que iterar mucho y hay que eh, comprobar que tus hipótesis son válidas o no. Eso significa que, que cuando... Te dan bofetadas porque aquello no, no, no va y a la gente no le gusta y tienes que replantear todo. Hay mucha gente que de ahí ya no sale. El verdadero emprendedor es el que va eh, poquito a poco escalando y, y el desgaste no, no le hace mella. O si le hace mella, pues es resiliente, que es una palabra que se lleva mucho y sigue. Muy bien. Mm -hmm. eh, hablando de, bueno, hemos, hemos estado comentando que, que es muy importante quizás validar esas hipótesis, ¿no? Que nos podemos ir pues a la, a la metodología de in startup, por ejemplo. Entonces, eh, hablando de educación emprendedora, que realmente es de lo que trata esta sesión, eh, y tú como gran experto, eh, ¿crees que es necesario prestar atención a algún área de, de la empresa o del negocio en concreto? ¿Cuáles ¿Crees que serían las metodologías básicas que todo emprendedor debe conocer? Por ejemplo, pues el, el design thinking o, o el in-startup. Bueno, es que eh, ya se ha abusado muchísimo del design thinking, es decir, el design thinking tiene su, su propósito, pero se ha, se ha trabajado ya para todo y realmente ha perdido muchas veces la esencia. Bien, eh, Vamos por fases. Cuando, cuando estamos en la fase de... Yo siempre digo que, que antes de tener un, un proyecto que tienes que tener es un problema, es decir, encontrar el problema. Entonces, en la fase de, de analítica del problema podemos aplicar eh, cualquier cosa que nos haga entender y empatizar. Puede ser un mapa de empatía y, o puede ser bueno, pues eh, que, que el mapa de empatía es una de las primeras fases de, del design thinking. Y, pero cualquier metodología, la simple observación, la vigilancia tecnológica es muy importante eh, al comienzo. Luego, porque claro, lo primero que tenemos que encontrar es el ajuste, eh, el problem-solution-fit, tenemos que encontrar el encaje entre problema y solución. Entonces, eh, yo lo que sí insisto mucho más es en, en, ¿sabes de verdad cuál es el problema? Porque siempre encontramos la solución y, y a mí nunca me ha funcionado ni, ni con las compañías y startup que llevo, no me funciona. Tienen que entender muy bien el problema, tremendamente bien el problema para encontrar múltiples soluciones y luego lo que tienes que hacer es irte al final, es decir, pensar cuál sería eh, el mundo tras, tras, tras que esta solución tuviera éxito y luego retroceder y decir entonces qué pasos tengo que hacer. Hay que tener en cuenta que cuando vemos una innovación siempre vemos el producto final, pero nunca hemos visto los, los tropiezos que se ha tenido entre medias. Entonces, claro, es como la película muy bonita, pero eh, eh, la vida real difiere mucho. O sea, te has equivocado muchas veces, has tenido que cambiar muchas veces. Y esas y son verdad, las herramientas. Eh, que no, no, sé, no sé si crees que eh, habría que, que buscar igual un equilibrio entre, entre innovación y, y, y traición, por así decirlo, ¿no? Porque quizás a mayor innovación, mucho más riesgo, es mucho más arriesgada tu, tu idea de negocio y tienes más posibilidades de fracaso, ¿no? Claro, pero es que nosotros en emprendimiento trabajamos hacia el riesgo, no hacia la incertidumbre. No queremos trabajar in, a ver qué pasa. No, no, al contrario, eh, miramos el riesgo de frente, eh, proponemos una hipótesis, un experimento y procuramos validar, que es muy de, de línea startup, pero... Es así continuamente. Entonces, lo que siempre pretendemos es eso. No quedarnos con la duda. Es preferible saber en una edad temprana que tu solución no funciona a no querer verlo y al final detectar que aquello no funciona. Entonces, equivócate rápido y barato, que también es Derek Rice, y, y, y vamos a ello y sin problemas. Y es que la base del emprendimiento es el error porque crecemos sobre el error. Es igual que para hacer músculo. Tienes que romper fibra y entonces cuando se reagrupa es cuando sale el músculo. Vale, pues si no rompemos fibra en gimnasio o haciendo actividad física, pues aquí es lo mismo, si no rompemos platos no, no avanzamos en emprendimiento. Bueno, entonces en base a esta pregunta podríamos decir, eh, como conclusión por así decirlo, que todo emprendedor o futuro emprendedor es básico que conozca la metodología Lean Startup, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Eh, que conozca los principios en los que sí. se basan, que es, eh, luego ya la herramienta que usemos, eh, porque claro, en el Lean Startup sabemos que es crear, medir, aprender. ¿Bien? Bien. Vale, perfecto, pues eh, las herramientas que use, pues a lo mejor no, no las conozco bien. Insisto, hay mucha en la red eh, y hay mucha bibliografía, pero eh, entender bien el concepto. Eh, la herramienta está fenomenal, ah, yo la uso muchísimo y me gusta mucho. Y, y doy mucho sobre el startup y trabajo con ella, pero lo importante es que se entienda eh, lo que hablamos del concepto, de que eh, tengo que, que sobre una idea generar una hipótesis, sobre esa hipótesis generar eh, un experimento y sobre este experimento qué puedo medir analizar, retroalimentarme y que mi idea eh, o la mantengo como está, cosa muy extraña, o la pivoto y modifico un poquito o la descarto totalmente y cojo otra. Pero sí. Vale, yo creo que ha quedado, ha, quedado, ha quedado clarísimo. Y siguiente pregunta que te queremos hacer es que, bueno, actualmente eh, las palabras emprendedor, emprendimiento, startup, etcétera, están muy de moda. ¿no? Y desde luego, bueno, pues es un hecho que nos encontramos que, ante un boom de proyectos emprendedores. Sin embargo, pues también es un hecho que, que cerca del 90% de los proyectos emprendedores fracasan antes de cumplir los tres años. Entonces, en este sentido, eh, también como experto nos gustaría saber si, si tú crees que se están emprendiendo por necesidad más que por oportunidad, ¿no? Pues sí, te tendría que dar la razón. Por, eh, o tal vez por moda. Tal vez por moda porque eh, no se ha entendido bien eh, sangre, sudor y lágrimas que decía... Eh, Sir Winston Churchill, que es eh, que es la verdadera base del emprendimiento. Entonces a todo el mundo quiere tiene una idea y directamente se lanza, pero eh, emprende pero sin las herramientas adecuadas. Entonces fracasan y una de las cosas eh, que ahora se está intentando subsanar, por ejemplo, es el tema de la financiación. ¿Por dónde se falla? Nosotros tenemos en jefes hecho una un análisis de de los fallos más habituales de por qué. Eh, compañías ya establecidas, startups eh, establecidas han fracasado y una de ellas muy importante es por mala elección de los socios. Eh, otra muy importante es porque no se ha sabido seguir haciendo adaptación, porque eh, no se ha pivotado, se ha lanzado ya, se ha hecho al principio, pero luego ya no se ha sabido hacer y el tercero es financiación. ¿Vale? Entonces, búscate unos buenos socios, eh, no pierdas nunca el foco en el cliente y ahora con los fondos, por ejemplo, Next Generation, eh, eh, lo comentaba en la última conferencia que, que, que he dado, eh, hay más dinero que proyectos. Lo que más me reclaman ahora mismo eh, organizaciones, entidades, gobiernos y, y empresas es, oye, sí, no vaya. tendrás por ahí unas startups, <risa> no tendrás por ahí unos proyectos. Y le digo, pues bueno, vamos a buscarlos, vamos a generarlos. Qué bueno. Claro, porque bueno, estábamos hablando que todos estos fallos realmente o todos estos problemas que se dan eh, en que no se desarrolle el proyecto es porque, porque quizás no haya una educación emprendedora, no tengan esos conocimientos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces mi siguiente pregunta era eh, ¿qué, ¿qué papel crees que, que en este sentido juega la educación emprendedora? Que bueno, lo hemos visto y, y la verdad es que, que la educación emprendedora es súper relevante, ¿no? Pues eh, mira, yo te puedo decir que, que toda, en, eh, bueno, yo tengo una fundación que es Quisote Innovation, como sabes, y ahí damos eh, emprendimiento, a, todavía no hemos llegado al colegio, pero estamos en los institutos y, y ya se ha lanzado pues, desde una sonda estratosférica, eh, con parapléjicos de Toledo se ha creado, eh, eh, para el problema de la mano en garra, pues se ha creado unas férulas, Hemos creado proyectos eh, para operadas de, de cáncer de mama y, y todo esto ha venido de, de chicos entre 13 y 17 años y han aprendido eh, la importancia que, que tiene el trabajar en equipo, el fracaso, el estar seis meses trabajando... Eh, y que el proyecto pues, no, no tire tanto la búsqueda de financiación, eh, el marketing, que es importante, la comunicación con una cosa fundamental, que se olvida mucho al emprendedor, que es crear comunidad eh, basado en un propósito. Este, este tipo de cosas, claro, se lo enseñas a ellos y lo ven lo más normal del mundo. Te lo dicen con 25 años, sí. que ya tienes un montón de cosas o ya esa necesidad, esa urgencia y no prestas atención a esos detalles, cosa que con 13 o 15 años es que no ves tan natural porque estás aprendiendo y ves natural aprender de todo. A determinadas edades, pues como que te cuesta más aprender. Pues la verdad es que me, me parece muy interesante eh, porque además es que mi, mi siguiente pregunta, pero eh, hablando ahora de esto ya, ya me la has resuelto, era de qué forma transmites esta formación a los alumnos y emprendedores y está claro no que es eh, aprender haciendo, ¿no? Sí, yo es que más que emprendedor me gusta mucho la palabra, eh, porque en castellano no existe, sin usar ya te aseguro, eh, que es la de Doer. No nos quedamos en las ideas, sino que hacemos. Eh, la sonda estratosférica que te comentaba, que es un proyecto aeroespacial, puesto que fotografió la curvatura de la Tierra y por tanto se considera un proyecto aeroespacial, surgió de una pregunta y era que en las redes sociales los memes de los terraplanistas. Y me preguntaron en una de las sesiones que estábamos dando precisamente en Lean Startup sobre otro proyecto, oye Joaquín, pero vamos a ver, es que están diciendo que la Tierra es plana. Digo, pues hombre, yo creo que ya desde los griegos pues se sabe que no, porque hubo experimentos, pero <coughs> decirme vosotros si es plana o no. ¿Y cómo podíamos hacerlo? ¿Y, cuál está? y el problema era, bueno, pues que había que ver la curvatura y de ahí salió la solución. Bueno, pues con helio, que es un globo sonda que es efímero porque a determinada altitud... Eh, bueno, pues cada vez se fue nutriendo más, se le puso pues una cámara GoPro, eh, un altímetro, un, un arduino, pidiendo ayuda a la comunidad, pues creamos un proyecto muy interesante en un instituto en, en, en Valdepeñas. Qué bueno. La verdad? la verdad es que sí, súper interesante. Muy bien, bueno, enhorabuena por, por todas vuestras iniciativas. No, no, no, no. y y luego, eh, bueno, ya pues vamos terminando. Una pena porque la verdad es que está siendo una charla súper interesante. Eh, ya hemos comentado que, que hemos tenido el privilegio de contar contigo en, en la realización de diversos talleres de emprendimiento. El último titulado, ¿Cómo orientar tu TFG-TFM a un modelo de negocio real? el cual ha tenido una gran aceptación entre nuestros alumnos y, y nos gustaría conocer también pues, cómo ha sido tu experiencia a la hora de realizar un taller de este tipo, además bueno, pues con, con una gran asistencia en una universidad online, pues, como es la Universidad Isabel Primera. Pues hombre, cualquiera que os conozca sabe que todo lo que organizáis va a estar muy bien organizado. ¿Bien? Y Muchas no gracias. Es, no es eh, alabanza por por alabar Y entonces, bueno, ha sido interesante porque eh, el reto era que, que había gente pues desde que estudiaba leyes a, a gente de ciencias de la salud o, o otros de ingeniería. Entonces, claro, cuando tienes que, que adaptar eso, tu proceso mental se tiene que agilizar mucho y eso es muy bueno porque las neuronas se, se mueren de falta de uso y entonces el tener que, que atender a gente que... Que además ya parte de una premisa que al estudiar en una universidad online tienen que ser tremendamente disciplinados que también lo he comentado que es entonces esto es una base increíble para eh, para evolucionar un proyecto eh, para que seas además emprendedor e innovador porque te tienes que buscar las maneras los hábitos y esa disciplina que digo que es la base entonces eh, te nutre de buenos recursos porque los comentarios y demás serán bueno, pues que tienen unos sólidos conocimientos y esto es cuando se plasma en un proyecto fin de grado o fin de máster con unos buenos tutores, lo único que hace falta es, es eh, unir con los mimbres que, que decías de herramientas de, de emprendimiento. Entonces, bueno, pues sí Genial. estoy seguro que van a lograr grandes, grandes proyectos. Genial, seguro que sí. Además aquí desde la universidad, por supuesto que les ayudaremos. Y ya por último, Joaquín. ¿Qué consejo recom eh, o recomendación le darías a, a aquellas personas, emprendedores o futuros emprendedores que nos están viendo? Bueno, que emprender no es una obligación. Para empezar, eh, porque también, como, eh, como he comentado, cuando estás... Eh, lo que mejora tremendamente es tu empleabilidad, es decir, yo he desarrollado startups que al cabo de seis meses pues han dicho, mira, es que no, no es viable porque no nos podemos mantener económicamente por circunstancias del mercado, pero claro, su empleabilidad, su empleabilidad ha aumentado tremendamente porque tienen una capacidad de tolerancia a la frustración, tienen una capacidad de trabajo, de investigación, de innovación brutal que no te lo va a dar ninguna otra disciplina. Solo el emprendimiento te va a permitir... Eh, esa soft skill, que, que esas habilidades blandas y de innovación que no se adquieren eh, de otra manera. El sufrimiento <ríe> es lo que te va a dar ese crecimiento. Joaquín, muchísimas gracias. Eh, creo que ha sido una charla breve, pero eh, muy enriquecedora. Eh, hemos visto como la educación emprendedora es vital y sí. como siempre pues bueno, es un placer contar contigo y escucharte y nos vemos en próximas ocasiones, claro que sí, ya sabes que la universidad Isabel I es tu casa, así que muchas gracias Joaquín. Muchas gracias a vosotros siempre, cuidaos.